El objetivo de este video es explicar el tipo de cadenas Como puedes ver vamos a empezar primero por definir una cadena Si miro mi primer ejemplo podemos definir el string entre comillas dobles o simples En ambos casos funciona bien Si ves aquí primero estoy definiendo una cadena usando comillas dobles Y luego estoy definiendo una cadena usando comillas simples En ambos casos me da el resultado deseado entonces para string ambas técnicas funcionan bien para python a continuación vamos a aprender cómo asignar una cadena a una variable imprimir su valor, aquí he tomado una cadena hello world y estoy asignando su valor a una variable stereval. el valor se ha impreso y así es como se puede asignar un string a una variable ahora aprenderemos sobre el corte de cadenas que es un concepto muy útil y se utiliza dentro de Python. Cuando hablamos de cadenas en Python, no son más que matrices de bytes, que representan caracteres Unicode. Este carácter es una cadena de longitud 1, y podemos usar los corchetes para acceder a los elementos de esa cadena, lo que significa que mi primer carácter tiene la posición 0, y el segundo carácter tiene la posición 1. El tercer carácter 2 Y así sucesivamente Esto se entiende mejor a través de un ejemplo Supongamos que tengo que imprimir caracteres específicos de la cadena Hola Mundo Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos especificar Un índice inicial Que es desde donde comienza Y un índice final que va A donde tenemos que terminar Si miramos este primer ejemplo Estoy especificando que mi índice es 3 Mi índice inicial y mi índice final es 7. Esto traerá el carácter de la posición 3 e incluirá dos posiciones. 7 no se incluirá porque la posición es a partir de 0. Mi salida sería el EOW. En el siguiente ejemplo solo estamos especificando el índice final. Por lo que no he puesto el índice inicial en este tipo de escenarios. Lo que hará será capturar desde el carácter inicial y 7 no se incluirá me hará la salida hello w vamos a añadirle algo más de sabor si miro mi siguiente ejemplo estoy especificando solo el índice inicio y ningún índice final así que lo que esto hará es capturar hasta el último valor de la cadena me imprimirá low word en el siguiente ejemplo estoy especificando los índices negativos y estos índices negativos comenzarán desde el final de la cadena así que lo que va a imprimir será el valor del índice es 7 desde el final Este segmento no se incluirá con el tercer valor de índice desde el final Me ha impreso owo -O. El siguiente concepto que voy a cubrir es la manipulación de strings Python tiene la función upper La cual podemos convertir una cadena a mayúsculas El método lowercase se puede utilizar para convertir una cadena en minúsculas Luego tenemos el método Strip, puede ser usado para remover cualquier espacio en blanco inicial o final. Además tenemos un Replace, que se puede usar para reemplazar una cadena con otra cadena, como su nombre sugiere. Y por último tenemos un método secreto que devuelve una lista con un texto que divide la cadena, de entrada en función del carácter definido como en este caso estoy poniendo una coma. Ahora, en el primer caso, mi cadena se ha convertido en mayúsculas. A continuación, en el segundo caso, todo en minúsculas. Después de eso, el método strip se ha utilizado. Y al lado de esto, el método reemplazo ha entrado en escena. Y finalmente, estamos separando en base a la coma. Conozcamos ahora algunos métodos string que se pueden utilizar actualmente en la programación. El primer método del que voy a hablar es el método Capitalize, en el cual devuelve la copia de una cadena con su primer carácter en mayúscula y el resto de letras en minúscula. A continuación tenemos nuestro método rjust, que se alineará correctamente a la cadena usando un carácter específico. Los espacios se establecen aquí de forma predeterminada como selector de relleno, por lo tanto se usa para agregar relleno con espacios al lado derecho después de esto tenemos center es el método de centrar la cadena usando el carácter especificado es el valor por defecto así que como puedes ver en la salida podemos ver que se ha añadido con espacios a ambos lados y la capitalización se ha hecho ahora veremos la concatenación de cadenas que se puede utilizar para combinar dos cadenas usando el operador más si nos fijamos en el ejemplo podemos ver que las cadenas x e y han sido combinadas usando el operador más correctamente se añadió un espacio entre X e Y en el segundo ejemplo utilizamos el operador más podemos ver que tenemos el resultado deseado a continuación vamos a utilizar el backslash que permite añadir caracteres especiales a la cadena he agregado María entre comillas usando backslash así que como puedes ver soy capaz de obtener el resultado deseado pero... ¿Qué haremos si queremos combinar numérico y string utilizando el operador más? Es posible. Como usted puede ver, me da un error. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar la función format que añade números a una cadena usando formato junto con llaves. Ahora somos capaces de añadir con éxito un número y una cadena juntos. De hecho, podemos añadir múltiples valores a una cadena usando format e incluso definir el índice para definir la ubicación. Permítanme mostrarles a través de varios ejemplos de cómo se puede hacer eso. Entendamos cada una de las declaraciones impresas aquí, en el primer caso simplemente estoy usando el comando format directamente sin especificar índices, en el segundo caso es definido el índice e invertido el orden tanto la tercera declaración como la cuarta son correctas y puedes utilizar cualquiera de estos formatos si tienes que combinar diferentes tipos de datos. Como pueden ver, hemos podido ver cómo se utilizan el formato en varios escenarios en tiempo real.